Ya está en Amazon el libro, y ahí tú, cómo formular preguntas efectivas para obtener las mejores respuestas. La obra destaca la importancia de los PRAMPs en la interacción con la inteligencia artificial. Se señala que los PRAMPs son la base de la comunicación entre humanos y la inteligencia artificial, y que el dominio de los prompts efectivos es fundamental para obtener respuestas de calidad y aprovechar al máximo las capacidades de estos avanzados sistemas de la era digital. El libro explora los fundamentos de la inteligencia artificial y sus limitaciones, analiza los elementos clave para construir prompts efectivos y aborda técnicas avanzadas para obtener respuestas de calidad, así como aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en diversos campos. Al final del libro, los lectores tendrán una comprensión sólida de cómo crear prompts efectivos para interactuar con la inteligencia artificial y aprovechar su potencial en su vida diaria y profesional. No te quedes sin tu ejemplar.